Eh, voy a hablar primero? hablar... sí. Ahí, también después. Ok. Mientras, piensa en... Ok. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, voy a hola, árabe hola, hola, Okay. Boy. Okay, a lot a chinese. Oi. Oi. Tingling, In silencio, silencio, silencio, silencio. silencio. <laughs>